Pues sí, compitruenos, como estáis leyendo en el título, se han filtrado todos los Pokémon que van a venir en estos nuevos DLCs. Todos los Pokémon de generaciones pasadas, obviamente, faltarían los nuevos que todavía no se saben, ¿vale? Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues sí, chicos, Game Freak lo ha vuelto a hacer, la ha vuelto a liar, como siempre. Y en esta actualización, además del glitch que os traje en el vídeo anterior que fue... Increíble, nos han filtrado todos los Pokémon que vienen en el DLC, esto es una absoluta locura En cada actualización chicos, nos meten alguna movida que es que es, es espectacular Nuestro amigo Matt ha recopilado toda esa lista, ahora la veremos Pero antes vamos a hablar de una cosa interesante y es que todos los starters están en el DLC o estarán Excepto los de Teselia hermanos, que bueno, hay uno de Teselia que sí que está, que sería Samurot. Pero los otros dos, ni en Boar ni Serperior, van a estar, por alguna razón que se desconoce. Pero, aquí viene el pero, y es que en esta lista que nos ha traído Matt, hay 223 Pokémon, si no me equivoco, y la prensa dice que vienen 230 Pokémon en el DLC. Por tanto, esos 7 de diferencia, tomémoslo un poco a referencia, a lo mejor son unos pocos más, puede que sean justo esos dos Starters, esas dos familias de Starters, que faltarían, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta porque, bueno, es un poco raro que mmm, falten justo esas dos familias <ríe> Es que, no sé, a mí me peta la cabeza, la verdad Y ahora sí, vamos con esa lista y vamos a verla despacito Pues venga, vamos a ver esta lista despacito Lo primero que tenéis aquí, obviamente, son los starters, que ya os lo he spoileado Y vamos para abajo a echar un ojo, está ordenado, obviamente, pues por cómo es la Pokédex, ¿vale? Digamos, en, en generaciones y tal y pascual Empezamos. Ekans y Arbok. Bueno, bueno, para el competitivo, que es lo que más me va a interesar analizar, pueden servir porque tiene intimidación Arbok, así que guay. Sandlas solo sirve para que se ponga contento Samork, así que bueno, pues <ríe> ahí está Sandlass. Tenemos a Clefairy y Clefable, hermanos Pokémon brutales. Para el competitivo también, ya sabéis que Clefairy se usa mucho con el Epiolite, con ese Frameward, que es eh, con pie escolta en español, si no me equivoco. Buenísimo Pokémon. Y Clefable, que tiene pues ese eh, una Unagüere, la misma habilidad que tiene el Ignorante, si no recuerdo mal, que evita, cam... digamos que ignora los cambios de estado. Buenos Pokémon, con el Follow Me, increíble. Y Bullpix y Ninetales, compañero Pokémon que eh, tiene, pues ya sabéis, el día soleado o el, el, el sequía, así que se verá, se verá seguro, porque además si viene Venusur, Ninetales y Venusur, Torqual y Venusur vuelven al competitivo del año que viene, porque al fin y al cabo esto ya será para el mundial del año que viene, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, seguimos con la línea de Bileplum, que tiene clorofila, cuidado, esporas, tal, esas cositas, bueno, espora no, tiene Sleep powder ya sabéis, la línea de Poliwrath con también supongo que Politoed, obviamente si están estos tiene que estar Politoed, así que brutal, sinceramente, buenos Pokémon. Eh, Big Tribble, bueno, vale, este no te creas que me, me, me da mucha ilusión. Tentacruel, buen Pokémon también, interesante. Geodude, que lo vimos en el tráiler que estaba por ahí en una, en una sombra, interesante. No sé si estará el de Alola. Pero bueno, Jodut y hasta Golem, pues estupendo. Dodu y Dodrio, me da igual. Sil y Dewon. ¿Qué le pasa a Pokémon con estos? Que no, o sea, de verdad, ¿para qué? No, no entiendo nada. Execute y Executor, ok, vale, interesantes también. No sé si estará el de Alola, falta esa información, pero bueno, veremos. Hitmonlee y Hitmonchan. Bueno, Hitmonlee, bien, Hitmonchan. meh Coffin Within, lo mismo. Estarán las variantes de Galar. Habrá que ver, no lo sabéis, el Segutor era de Alola, ¿verdad? Sí. Y Within de Galar, bien, <ríe> se me pira, chicos Raijon, Raidon y por supuesto estará Riferior porque no te lo van a dejar sin evolucionar Buenos Pokémon también, Horses, sidra Kindra, cuidado para hacerle la competencia en typing al, al nuevo legendario de Suicune Electabuzz, Magmar, Lapras, Porygon, ojo Porygon 2 para el competitivo, chicos Ojo, Porygon 2, Lapras ya seguramente no se vea tanto porque ya no tendrá esa forma Gigamax, etcétera, etcétera, obviamente, pero Porygon es, es, está muy roto para el competitivo, así que tenedlo en cuenta Snorlax, también muy top Pasamos a segunda generación, Chigorita, Bailiff, obviamente los starters tienen que estar, nada nuevo Sentret y Furret <risa> Perfecto, o sea, me da igual. Huthoot, Noctol, me da igual, Ariados, malísimo. Lanturn, bueno, buen Pokémon, sobre todo para Singles, yo creo. Clefa, obviamente, Velosom, vale, obviamente también. Poli todo, ahí está. Ipon, Janma, Janmega, estará por ahí. Eh, Ambipon, también, por supuesto, Gooper, Qua ¿Gooper y Quacksai, pero si ya están. Bueno, confirmado que digamos que los podrás transferir y tal, ¿no? Esto, esto, ya, era, esto ya era lógico, ¿vale? Gligar, Snubbull, Grambull, Basura, Slugmamacargo, Macargo, Basura. Mamoswine, que ya lo vimos en el tráiler, que se había filtrado también. Interesante ese Mamoswine. Puede ser un buen Pokémon competitivo. Se ha usado en VGC, por tanto, puede que se vuelva a usar. Skarmory, God, Kingdra, Porygon 2, lo que os he dicho. God, Smirgle, Basura, Tirogue, Hitmontop, Intimidador, buenísimo. Defensivo especial, enorme este Pokémon. Eleki, bueno, ya lo sabíamos esto, Magby. Tercera gen, Tercera gen, chicos, Sceptile, Blaziken, eh, swamper perfecto, Mightyena, Intimidador, Pokémon un poco de meh, así que veremos, Ludicolo para los teams de Rain, Pepino, chicos, Shiftry para los teams de Sol, interesante, Nosepass, Plasel, Minun, Basura, y Ilumise, Basura, Flygon, para los amantes de Flygon aparece, veremos si hay algún team que, que sea usable, pero lo dudo, el tema del Teratipo, Puede venirle muy bien a estos Pokémon que tienen un por 4 tan fuerte. Aunque teniendo a Flygon con, con Garchomp... pues que. ¿Para qué vas a usar a Flygon teniendo a Garchomp? Pues que no tiene ningún sentido. Corfis crodont bueno. Milotic, buenísimo. Buenardo, se verá en VGC casi seguro. Dusclops. ¡Dusclops! Se verá mucho en VGC. Otra vez, otro Triglum Setter, buenísimo. Chimecho, Metagross. Ojo, Metagross, Pokémonazo, también muy bueno. Y con el teratipo se va a ver, pero que flipas. Cuarta generación, tenemos a los starters, por supuesto. Los fósiles, Rampardos Bastiodon. Cuidado, porque los fósiles, me sorprende que estén, la verdad, pero bueno, aquí están. Ambipon, ya lo dijimos, Chingling, Mantlax, obviamente, Riferior, magmorta ya Mega Gliscor, nada de esto es nuevo porque ya hemos visto a todos los demás Gliscor, cuidado, que puede tener algún, no sé, alguna cosita interesante Polygon Z, cuidado, Polygon Z que pega unas leches increíbles Con el adaptable, Dusnoar, probablemente esto es un poco igual Quinta gen chicos, Zepstrika, Excadril con Tiranitar, otra combinación que veremos Con Tiranitar volador para spamear terremoto, lo veremos, ya os lo digo con Keldur, buenísimo también, con la Llama Esfera, Pepino, Libani Basura, Winsicott, mi Wimsy, mi Pokémon favorito chicos Después de Blaziken o digamos en el ámbito competitivo tenemos a Winsicott como tiene, como tiene que ser, Es Scrafty, Chinchino, Crafty se va a ver, Chinchino no Bueno, Chinchino puede verse porque tendrá el plumerazo ese y estará loco y con el objeto este que pega mucho Bueno, tiene encadenado este Pokémon, no le hace ni falta eh, Reuniclus, Suana, todos estos es... Reuniclus se verá en Terra a lo mejor. Suana, basura, Galvántula, bueno, puede ser. Chandelur, buenísimo. Shao, se verá, ya sabéis que se ha jugado mucho, así que se verá. Golurk, basura, Mandibuz puede ser interesante. Miaustic, cuidado con Miaustic, poca broma. Malamar, Trevenant, cuidado. Eh... Y pasamos a sexta: Deciduay, Incineroar. La vuelta de Incineroar en los DLC, chicos. Horrible esto. Primarina, Tucanon. Es que Incineroar siempre es el número uno usado de todos. Es que es increíble. Incineroar es demasiado bueno. Por favor, que lo quiten. Tucannon, ojalá fuera falso esto. bicaball con eh, buen ataque especial, la verdad, este bicho. Ribbon B, ojo, interesante también. Araquanid, Pokémonazo, chicos. Confi, Pokémonazo, se va a ver seguro. Como O, cuidado con Como O, eh. Como oh, si le quitas la debilidad alada, es decir, con un teratipo, seguro que habrá algún equipo que se use con su movimiento característico, este que te sube todos los stats. Mucho cuidado con este Pokémon, chicos. Cramorant basura, Mild, Alcremie, bueno, Weirdir. Ah, mira los de, los de, oh, los de leyenda Sarceus, Weirdir, Cleavor, Ursaluna, Luna Vasco, Legion, Snizler, Overquill y Enamorus. Veremos a Enamorus. ¿Y no estarán los, los otros genios? Bueno, cuidado porque esta lista tiene 223, hay dos que sobran que son Quagsire y, y el otro, así que mucho cuidado porque esta lista puede crecer un poquito. Y a lo mejor están los genios, a lo mejor están los starters de Teselia, veremos a ver. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado y que hayan metido a vuestro Pokémon favorito, si no estaba, espero que sí. Y si no, pues recemos porque sea falso o que metan más de los que han dicho. Y chicos, sin nada más, reventad ese botón de like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao